Natividad del Nuestro Señor. Misa de Medianoche. El Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 14. Por aquellos días se promulgó un edicto del César Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se le apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel le dijo, no temas, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti Señor, Señor Jesús Hoy celebramos la Navidad Hoy en el Evangelio nos expresa la mejor buena noticia Dice hoy les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor Cada año revivimos el gozo de este Evangelio Y como los pastores contemplamos este misterio de salvación El Hijo de Dios que se ha hecho hombre la palabra eterna de Dios se hizo carne y habita ahora entre nosotros. Esta es la buena noticia que desde hace más de dos mil años los creyentes en Cristo transmitimos a nuestro mundo. Este mensaje, la liturgia de Navidad, nos dice que Dios, de modo admirable, creó la naturaleza humana a su imagen y semejanza, pero de un modo más admirable todavía, por Jesucristo, elevó nuestra condición humana, nos hizo compartir la vida divina del Hijo de Dios, que quiso compartir nuestra condición humana. Hoy pues celebramos la Navidad, el encuentro definitivo de Dios salvador con el hombre. Dice el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que nos envió su propio Hijo. Él es el reflejo de la gloria del Padre, él compartió nuestra carne y nuestra sangre. Se hizo hermano nuestro, hombre en todo, como nosotros menos en el pecado, para que por ellas se hicieran partícipes de la naturaleza divina. Nos dice en la carta segunda de Pedro, seríamos divinizados. Nos dio también a su Hijo para que todos fuéramos hermanos. Porque un Hijo se nos ha dado, ya nunca te sentirás huérfano. Ahora podemos estar seguros de que alguien siempre nos quiere más que nuestra madre y ya nunca nos sentiremos solos. En cualquier momento podremos gritar o susurrar, Padre mío o Padre nuestro. Podemos compartir con el Hijo primogénito y con un montón de hermanos. El niño Dios que hoy nos ha nacido nos da su cuerpo pan de vida para que todos participamos de su vida, la de hijos de Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre